Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una flor de latas como esta. Espero ustedes disfruten el video y hagan su propia flor. Los materiales son latas, un bisturí, tijeras y los materiales adicionales son una caja, una pistola de silicona, un marcador, una regla o un metro y un esfero. El primer paso que vamos a hacer es cortar las latas, los, el, la parte de arriba y la parte de abajo con el bisturí, pero si se les dificulta también pueden usar las tijeras para hacer este trabajo más fácil. Con las tijeras van a cortarlo por la mitad para que lo puedan abrir y así puedan perfeccionar nuestra lata. Después para nos, nuestros primeros pétalos van a medir 10 centímetros largo, y 6.5 centímetros de ancho, estos van a ser los pétalos de nuestra flor. Después de que tú cortes ese rectángulo, vas a coger ese rectángulo como modelo para cortar los 8 rectángulos que necesitamos. Bueno. Bueno. Ya que tenemos nuestros rectángulos cortados, vamos a coger uno por uno para hacer nuestros pétalos. Lo primero que vamos a hacer es doblar por la mitad. ahora vamos a voltear el pétalo en la parte que la lata tenga escrita y vamos a doblar las puntas de abajo de la hoja Así. luego vamos a arrugarla de una manera que le haga la forma a la hoja con el lápiz vamos a pasarle una línea por la mitad para que se marque pero yo recomendaría que lo hicieran con un esfero o con un lapicero como muchos le dicen eh, para que se, se marque más las formas de la hoja, así. Después vamos a tomar la forma circular del esfero o del lápiz para doblar todos los bordes de la hoja para darle una forma curveada. Vas a hacer exactamente lo mismo con los ocho pétalos que ya habías cortado anteriormente. Después vamos a cortar otros rectángulos pero con diferente medida. Este va a ser de 9 centímetros de alto y 6.5 centímetros de ancho. Este va a ser nuestra segunda capa de pétalos. Y vas a hacer el mismo proceso que hiciste con los pétalos anteriores. Ahora vas a tomar un pedazo de una caja para hacer un círculo que va a ser la base de nuestra flor. En este caso yo usé una tapa de una coca y la repicé y la corté con las tijeras. Después de que tú tengas las bases, tú vas a pegar los pétalos más grandes de 10 centímetros de alto por 6.5 de ancho y los vas a pegar por todo el borde del de, de círculo. Para eso vas a tener que usar la pistola de silicona para que queden muy bien pegados. Ten cuidado de no quemarte. Vas a hacer exactamente con los pétalos pequeños como segunda capa y los que te sobran los vas a pegar como tercera capa. Eh, y así va a ser este resultado. Para hacer el botón de la flor vas a utilizar un pedazo rectangular de la lata. No importa qué tamaño tú lo quieras, pero tiene que ser pequeño. Y con el marcador vas a dibujar como unas nubes o curvas y los vas a recortar por todo el borde. Después de eso tú vas a tomar el lápiz y lo vas a repisar para que le demos forma. Y después lo vas a enrollar para que quede el botón. Ya una vez tengas el botón vas a utilizar la pistola de silicona para pegarlo y listo, tenemos la flor hecha. Yo utilicé un marco para que la flor se viera más bonita y tú lo puedes comprar en cualquier tienda que tú lo encuentres. Este lo conseguí por un dólar. Este es el tutorial y espero les haya gustado. Gracias por verlo, los quiero mucho, bye bye.